Mire, eh, tengo a Vladimir Paula desde el Hermanas Mirabal. Así que adelante, Vladimir. En esta cobertura total desde el sector Hermanas Mirabal, y nos encontramos justamente en el club que lleva el nombre de esta heroína de la República Dominicana, donde en el día de hoy vemos la gran cantidad de votantes que aún permanecen en las afueras de este recinto electoral en este sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. En el día de hoy, cuando los dominicanos ejercen el derecho al voto, a la democracia hacía para elegir sus autoridades, sus autoridades municipales. Está, vendiendo, municipal. hey, está, Pablo, está, lo que está vendiendo cédula, está vendiéndola. Que a mí me dieron mil pesos, ahora mismo. La está vendiendo, la cédula, esto, esto. Bueno, so, la está vendiendo. ¿Quién te ofreció? ¿Quién te ofreció dinero? ¿Quién te ofreció dinero? la por favor, vamos a ver señores! Ehh, vamos, a, vamos a conversar Sisters, con lo dejo! lo dejo! ¡Me lo dejo! ¡Me lo lo a... Ya no mi peso, bueno, la mía. Eh, aquí no hemos observado eh, compra ni venta de cédulas. Creo que es una información que está equivocada. Ajá. Todo mentira todo. diablo, mentira. Todo aquí está bajo control señor, claro, ¿sí? y se está manteniendo la calma y una información lleno. equivocada. ¿A qué obedecen entonces le, esa denuncia? que le ha hecho? ¿Qué es lo que está pasando? Esa denuncia que está haciendo, no sé de a mí. dónde tiene esa información, pero yo como encargado de este centro y como presidente de la zona EG del PRM, no puedo confirmar la denuncia que él está haciendo, porque para mí es negativa. Bueno, esta es la denuncia, ¿verdad? Y la respuesta por Parte de este dirigente parlamentario. ¡Cabache! ¡Banca! Hermana aquí en San Francisco de Macorís, mientras va, va, entrando ya al interior. Hermana eh, Villaval aquí en San Francisco de Macorís, en esta eh, cobertura total en vivo en estos momentos para Telenor, televisión del nordeste del país. Observamos cómo a esta hora de la tarde todavía permanecen, ¿verdad? Permanecen. Importantes, algunos de los delegados eh, de los diferentes observamos en este momento cómo si un ciudadano ejerce el voto y vamos a conversar porque veo que aquí las mesas cuatro meses vamos a ver por este lado por aquí conversar con la presidenta de este colegio electoral en este club hermanas Mirabal. buenas tardes mi distinguida, eh, estamos en vivo en estos momentos para Telenor, en nuestra cobertura elecciones municipales. ¿Cómo Petra ha marchado todo por aquí en este sector? En este sector ha marchado todo bien, porque han venido esporádicamente eh, las personas a votar. Ahora mismo no tenemos a nadie aquí, pero han votado aproximadamente 175 personas en esta mesa. En esta mesa. Y han venido... Eh, desde las 7 de la mañana y han venido a votar muchas personas. Gracias a todos. Todo en marcha bajo la normalidad. Bajo, entonces, bajo la normalidad, ¿qué número es esta mesa? 28, 028. La número 28. Continuamos entonces porque hay otras también. Pero, pues, repito, estamos en vivo en el club. Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís, en, en el mismo sector que lleva su nombre y observamos aquí otra mesa también, los delegados de los diversos partidos políticos apostados observando el proceso de cómo se mantiene y, tanto, aquí está El presidente, el secretario y.. Eh, y vamos a ver entonces, vamos a conversar también con la presidenta de esta mesa, eh, Sandra, ¿cómo marcha todo por aquí en este colegio electoral? Todo marcha de manera normal, la gente viene a votar de manera pacífica, tranquila. ¿Cuántas personas eh, vienen a votar esta mesa? Cuánta corresponde? 563 personas. 563. Bueno, ahí está, señores. Cobertura total en vivo desde el Club Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís, donde, repito, eh, funcionan cuatro mesas en el interior del Club. Nuestro compromiso es mantenerles informados de todo lo que pueda acontecer en este proceso de la democracia de los dominicanos. Desde el Club Hermanas Mirabal, en el sector Hermanas Mirabal. Bueno, elecciones municipales 2020. A la Paula, regreso con ustedes.